Hola de nuevo todas y todos en este vídeo vamos a ver cómo desinstalar o eliminar todos los archivos pertenecientes a un paquete y todas las dependencias que se encuentran registradas en nuestro proyecto recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer en el vídeo anterior vimos cómo realizar la instalación de varios gestores de plantillas y en este video vamos a utilizar ese mismo ejemplo para realizar la desinstalación de alguno de estos paquetes, voy a listar los paquetes que tiene este proyecto y vamos a encontrar exactamente los mismos paquetes que instalamos la última ocasión, a continuación voy a realizar la eliminación de Monologue y este proceso eliminará tanto los archivos del paquete de monologue como sus dependencias. Limpio de nuevo la pantalla y voy a revisar los paquetes que están instalados en este momento. Como vemos ya no nos aparece ni Monologue ni ninguna de sus dependencias. A continuación voy a quitar las dependencias de Mustache y Smarty. Si realizo un listado de las dependencias que tengo instaladas en el proyecto, únicamente me aparecerá el paquete de y sus respectivas dependencias. Y de esta manera echamos un vistazo rápido a el uso que tiene Composer. En las próximas lecciones vamos a profundizar todo el poder que tiene Composer y cómo podemos utilizarlo en nuestros proyectos. Gracias por ver este video, deja un me gusta si te ha gustado, no olvides compartirlo y suscribirte a este canal si aún no te has suscrito. No siendo más, nos vemos en el próximo video.